En el video del día de hoy, Alexi y Capley son contratados para desactivar bombas mega explosivas Y para ello deberán trabajar en equipo Kaplay será el desactivador, mientras que Alexi tendrá que leer el manual de instrucciones para lograr la desactivación ¿Podrán desactivar todas las bombas? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, ¡BOOM! para más videos de este estilo Así que, sin más que decir, ¡VAMOS CON EL VIDEO! ¡Ok, Alexi! ¡Aquí estamos con nuestra primera bomba como de ¡Desarmar bomba que somos, loco! Y ya solo nos queda No sé con... si confiar mucho Sí, sí, sí, nos queda 4 con 45 minutos Y tenemos que desarmar esto rápido Ok, entonces vale. Eh... vale, lo que tiene la bomba, te explico Tiene unos teclados Tiene unos cableados Y una pantalla con un número Vamos ganar, orden, vamos primero con el teclado, bro ¿Teclado? O sea, ¿te refieres a los símbolos extraños? Ajá, ajá Mira, mira, te los marco, tiene una B Tiene una C con un puntito Una B, centro. pero ninguna es una B Una es, C, es, ok, ok, ok, ok este cartón, tengo no sé Cosas vale. similares Vale, vale, tiene, es un eh, Otro tiene una C con un puntito Otro parece una P pero al revés Una P al revés que Sería una Q chiquitita. Y el último es como un calde, cal, eh, Un candelabro Vale, vale, entonces vas a tener que presionarlos En el orden que te diga, primero el candelabro ya, ya está Vale, segundo sería la B la B, listo, ya está, ya está Ok, después de eso vendría la C con un puntito en medio A ver, C con un puntito en medio Y la última, la Q ¿La, la Q? No hay ninguna Q Ah, no, vale ok, okay, sí. ok, ok, ok, ok, sí, vale, es cierto, pues, sí, sí, sí es cierto Son expertos, expertos, Bob Ok, bro, ya, ya hicimos uno Nos queda, eh, hay unos cables Y uno que tiene una pantalla con un uno. No, para los cables soy terrible Vale, vale, vale, vale es, Déjame, busco, busco el apartado de cables Cables, claro. cables, ¿dónde están los cables? ¡No sé! ¡Vale! ¡Los he encontrado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Asoma! ¡Que la Silencia Ninguna, ¿Había una alarma? La, la alarma, sí, sí, sí, sí, me puse nervioso Vale, vale, vale, en caso de cables, ¿qué número de cables tiene? Ah, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Todos ¿Qué los cables pedido, seis cables! Vale, vale, en caso de seis cables Si no hay cables amarillos y el último dígito del número serial es impar Corta el tercer cable El tercer cable... Pero si sí si hay cables amarillos eh, ay, no, sí, sí hay amarillo, sí hay amarillo ¡Se ha pasado Ah, la luz! vale, vale, vale ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No Se veo apagó nada! ¡Se la luz, loco! ¡Enciende no la luz! No veo, no veo pero, pero lo único que hace es que no hay, hay amarillo Hay amarillo Hay amarillo, y hay hay amarillo. ok, ok, ok, ok Parece Ah, de señor. lo contrario Si sí, hay exactamente un cable amarillo Y hay más de un cable blanco Corta el cuarto cable Ah, no, hay solo un cable blanco Ah, vale, de lo contrario Si no hay cables rojos Corta el último cable Vale, vale, el último Ok, uh, ya está, ya está, ya está Bro, ahora Ok, buah, wow, qué ahora, respiro Sí, sí, ahora lo que queda, o sea, tenemos un minuto con 52, casi dos minutos No sea, nos que no, queda no, casi no, no, nada de tiempo, corre, corre, corre, y, corre Y el otro es una pantalla con un número ahí, un 1 Vale, eso es memoria eh, vale. sí, el, ok, esto va a ser por etapas, presta mucha atención Si el bueno, monitor bueno. es uno, presiona el botón en la segunda posición Ah, es uno y el segundo ya está, ya está, vale, vale, vale Exacto vale. Ok, segunda etapa Si el monitor es 1, eh, presiona el botón con la etiqueta 4 No, es 3, es 3, es 3 si Es 3, ok, ok, ok Si el monitor es 3, presiona el botón en la primera posición El primero, ok, ok Ahora es el número 1, 1 Si el monitor es 1, presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa 2 En la etapa 2 fue... ¿Cuál fue el de la etapa 2? <risa> ¡No que sé! El 3, busca cuál fue el 3, loco Ah, vale, si el monitor es uno presiona el botón en la ticada 4 ¿Cuál era? El 3, si el 3 el monitor... era el primero el tres. Presiona el botón en la primera posición Va, el primero ¡No era! ¡No era! Bro, pero que... Ok, ok, ok, no. etapa 4 Si el monitor no, toca regresar todo comienzo a eh! Si el monitor es uno presiona el botón en la segunda posición Ya me estoy liando Vale, vale, vale, segunda, vale, vale, ya, ya, ya, ya. Okay, Ahora es 3, no el 3, el 3 Es 3, ok, presiona el botón en la primera posición ¡Corre, corre, corre! Vale, dale, vale, ya, ya, ya, nos quedan 3 cosas ¡Dale! Ahora ¿Qué es número es? Tres. ¿Qué número es? El 3, el 3, el eh, Presiona tres. el botón en la tercera posición El 3, listo, listo, listo Ahora queda 2 dos etapas dos. El 3, el 3 de nuevo Presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 2 ah, ¡No, loco! ¡Explotó la bomba! ha explotado! ¿Y moriste? Por desgracia, sí pero sobreviví ¿Ah? Vale, bro, no volvieron a contratar después de la última explosión Y ahora tenemos que desarmar otra bomba Sí, sí, solo solo casi pierdo un brazo Sí, sí, sí, sí, perdón, perdón, loco Mira, ahora en esta bomba tenemos unos cables Pero son un poco distintos Tienen números y, y letras ¿What? Buah, ¿eh? estos son bastante complicados eh, Son una secuencia, ¿ok? Presta mucha vale, atención vale, vale. En este vale. módulo hay varios paneles con cables en ellos Pero solo un panel es visible a la vez Cambia de panel usando los botones con flechas Vale. No cambies al siguiente panel hasta que estés seguro de haber cortado todos los cables necesarios en el panel actual Vale, vale, acá ahorita ah. me encuentro eh, con tres cables Ahí está el 1 conectado con el A, con la A, el 3 con la A también y el 2 con la B Ok, presta mucha atención Aparición del cable Primera aparición rojo, o sea, si el primer cable es rojo No, es azul Vale, aparición del cable de azul, ok, ok, ok Primera aparición del cable azul corta el B Corto el B Exacto Seguro Seguro. ¡Ahí está! ¡Ya lo corté! Vale, eh, Aparición de cables negros Ok, eh... Vale, ¡Pues ya corté el negro! ¿Qué? No pasé ¡Estaba con el B! <risa> ¡Primera aparición de cable negro! ¡Ah! Um... espérate, espérate, espérate! ¡Ah! ¡Tenía que confirmarlo! ¡Listo, listo! ¡Ya cambio ya cambio de, de, de... Este, de cable! Oh, ok, Ahora okay, ok, ok! cuarto cinco, seis, ABC! Ok, ok Tenemos... ¿Qué? Yo por eso es que fui fatal en matemáticas en la escuela Ah... Um... Vale, la primera segun... aparición de cables Ajá. azules. Corta azul. el cable B. Vale, vale. En la... O sea, tienes que hacer ya la segunda. Porque la primera la pasamos ya. Ah, vale, vale. Segunda aparición de azul. ¿A o C? Eh, la azul está en la A. Vale, pues cobra, córtala. Córtala. Córtala. Okay. Okay. Vale, paso. ¡No era! ¡No es! Ok, ok, ok, ok. La acabamos de fallar. Eh, tenemos otras oportunidades, ¿vale? Eh,. Vale, se a... supone que ahora irían los cables negros Claro. Segunda aparición de cable negro AOC, tercera aparición Vale, AOC de nuevo ¿Pero es que se se hay cable? En C no hay cable, están todos en la B Todos están conectados con la B Tercera aparición, B Claro, y hay dos cables negros Pero no sé qué número es Pero es 5 a... Corta alguno de los dos, a la suerte Vamos, al 5 ¡No puede ser! ¡No! Al el 6 de una, Va, rápido, rápido, rápido Aquí, ¿Aquí no hay cables ¿Qué? ¿Aquí me no hay cables? cables? ¿Qué? No, hay cables no? Pero, no hay cables, pasamos al último La última, Lexi! Sí, tienes, ah, ¿tienes ah, dos, vale, vale, vale, vale, vale Dos rojos y un azul Aparición de cables, primera aparición azul ¿En qué aparición estamos? Yo ni sé En la azul está en, en, el, en, el, en el 11 once con la B no. Juegatela, loco, juegatela, no entiendo ah, nada ah, El azul! ¡No! ¡No! Alexi, ahora, estamos con la última bomba Y si fallamos aquí, nos van a despedir Pero, si la, la desactivamos, nos van a ascender, papu Ok, es eso, irnos a trabajar en el McDonald's Que viéndolo bien, el seguro no nos cubre tanto como pensábamos, Capley Sí, es verdad Bueno, Alexi, mira, te informo que ha tocado laberinto ¿Laberinto? También te... Claro, también los cables con las letras Pero vamos por el laberinto primero Ok, indícame más o menos dónde está tu puntito blanco y las dos las dos referencias Mira, te digo, la donde tengo que llevar llegar, que ese es como un triángulo, está en el lado izquierdo que está a dos a, dos a la izquierda okay. Estoy, eh, abajo tengo dos cuadros más, arriba tengo uno, dos, tres Y arriba de mí hay un, un cuadrito que está encerrado en algo verde Ok, te has explicado lo peor posible, play! Pero no, creo no, que no, te no. entendí, creo que te entendí. Vale, mm. voy a intentar guiarte, pero necesito que me des la ubicación exacta de tu cubito. Vale, mira, ¿ves el triangulito? Está en el lado izquierdo, a dos cuadritos de mí. Por eso, pero si no sé dónde estás tú, no puedo ubicarme. Estoy en el centro. Mira, tengo dos cuadros para bajar aún. Okay. Tengo tres para ir a la derecha Ah, tres vale, vale, vale, vale, perfecto, perfecto, vale, perfecto, perfecto vale, ya, ya te ubiqué, ya te ubiqué Ok, lo primero que tienes que hacer es eh, Girar a la derecha Ya está Uno a la derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha Espérate ¿Cómo? Uno una arriba y otro a la derecha, lo siento, lo siento Uno arriba y otro a la derecha Ok, ya Ajá. está Ahora, hasta arriba, dos arriba, dos arriba Uno, dos, ok Tienes que ir tres a la izquierda Uno, dos Tres, ya, y ya. Y ahora bajar 2, 1, 2, ok. Tira para la izquierda y luego todo para abajo. Izquierda y para abajo, listo. Desarmada, ahora. No lo los, cables, los cables con letras, loco. No no. Ok, ok, vamos, ok. Vamos, eso vamos. es complicado. Full concentración, K-Play. Por eso vale, atención. Vale. Me estoy buscando las indicaciones, ok. Eh, okay. Si hay una presión un cable... del cable rojo, eh, rojo. rojo y está, está con conectado la con la C, córtalo. Vale, vale, vale, lo corto Ok, y el negro está conectado con la A tálo Lo corto también Vale, pasamos Ok uh, tenemos Ahora hay dos, okay, hay, okay, hay, okay, dos okay. hay dos negros Que ese ya sería la segunda y la tercera, ¿vale? Segunda, eh, si está conectado a A o C ¡Córtalo! Vale, está conectado Y ahorita el, el otro en la tercera vez del negro y Está, está conectado, conectado con la, la... C ¡Se las luces! Que si está conectado con la B No lo, lo corta, Si no, no Vale, entonces no Ok, pasamos uh, Ahora Vale, vale, ahora, vale, vale Vale, ahora aparecieron otra vez eh, negros Ya sería el siguiente, el siguiente, sería Cuarta aparición Cuarta, ok el cuarto Si está es... conectada a la A o a la C, córtalo Vale Ahora otro negro más Si está, está conect... conectado a la B córtalo Vale, y otro más, otro más está conectado Y si está a la a. conectado a B o C, córtalo No, entonces no Ok uh, Vale, oh, ahora oh, Segunda oh, aparición Segunda aparición de los de los rojos si está conectado uno de ellos a B, córtalo No Ahora, okay, el entonces. que le sigue también es rojo Que ah, sería la tercera aparición Vale, si está conectado a A, córtalo Vale, vale ¡Ay! Oh, ¡Espérate, espérate, espérate! Cállate alarma Y Es la primera aparición del azul Está conectado a la A eh, No, no lo cortes, no lo cortes Tiene que estar vale. conectado a la B ¡Ey, pasamos, pasamos! ¡Vale, ¡Vamos! nos queda, un botón, nos queda botón, un botón! ¡El botón, el botón, el botón, el botón! ¡Rápido, bo que nos morimos! ¡Es amarillo no, y no, se no, mantiene! Vale, vale, vale, vale, vale Entonces... Si el botón es azul y el botón dice abortar, mantén el botón y ve a la sección. Ok, este no es. No, es amarillo dice mantener. Tengo una pregunta, ¿tienen baterías en la bomba? Eh, baterías tengo dos de las pequeñitas. Vale. Sí. No, no, hay otras dos más. ¿Qué? ¿Qué? Si hay sí, más sí. de una batería en la bomba y el botón dice detonar, presione inmediatamente y suelta el botón. No, no, no, no, dice detonar, dice mantener. Si hay dos baterías en la bomba y hay un indicador encendido con la etiqueta FRK, presiona inmediatamente el botón No es ese, T si el botón es tampoco. amarillo, mantiene el botón y ve en la sección soltar un botón pulsado Vale, vale, vale, ¡Eh, alumbra rojo, alumbra ¡Tampu! rojo Vale, uh, uh, rojo, rojo, rojo, rojo No hay rojo no. Franja de otro color, suelta cuando el temporizador tenga un 1 en cualquier posición Vale ¡Ya está! ¡No, <ríe> ¡No hemos pasado! ¡No, no, no, no, somos los, los mejores desactivadores, eh. Let's go. Ascenso y todos los miembros completos.